Bueno gente, estamos de vuelta con esta sección del iceberg de Undertale, ya que aún nos faltan dos niveles más profundos para terminar, así que empecemos de una vez. No sin antes recordar que este iceberg fue creado originalmente por el usuario de Reddit llamado css Yo solo estoy haciéndolo al español e investigando cada punto por mi cuenta, aunque alguna información es tomada de la wiki de Undertale, vídeos de Youtube o es explicada por el mismo creador del iceberg. Así que sin nada más que agregar, empecemos ahora si XD. Por si algunos no lo sabían, Flowey nos sigue durante todo el juego y eso podemos verlo si retrocedemos al caminar en algunas partes del juego. De hecho yo lo descubrí por accidente y bueno, es algo curioso más que perturbador ya que es por eso que al final sabe todo lo que hemos hecho en nuestra travesía por el subsuelo. Aquí dejaré un video donde hay algunos momentos donde se puede ver cómo nos ha estado observando. you <laughs> No estaba seguro a qué se refería este punto, ya que esto se menciona en dos partes del juego. En la historia en los pasillos de Waterfall sobre los monstruos caídos en la batalla entre humanos y monstruos y en las entradas del verdadero laboratorio sobre los experimentos con determinación de Alphys. Pero creo que este punto se refiere a lo último. Las amalgamas, que son un grupo de monstruos caídos, devueltos a la vida por Alphys al inyectarles determinación, durante un experimento para intentar obtener el poder de las almas humanas y escapar del subsuelo. Sin embargo, el cuerpo de los monstruos no pudo aguantar el exceso de determinación, por lo que su forma física terminó derritiéndose y acabaron mezclándose y fundiéndose entre sí formando estas criaturas. Sinceramente esta parte del juego la primera vez que lo jugué me dio algo de miedo, aunque el juego se veía bastante tranquilo, esta parte es bastante extraña la primera vez, al menos para mi XD. Esta es una teoría, la cual nos dice que Chara está enterrada bajo el montículo de flores al inicio del juego. Esto de alguna manera tendría sentido, ya que es el primer lugar al que llegas, y tendría sentido el cómo se une a ti en la ruta genocida y todo eso. Aunque hay otra teoría similar, pues se dice que también puede estar enterrada en el árbol ennegrecido enfrente de la casa de Toriel, pues este árbol está marchito y pierde sus hojas en cuanto alguna crece, y eso podría ser debido a que el cuerpo de Chara está debajo de este, y por el alma corrupta de Chara hace que el árbol se marchite. Ambas son teorías interesantes y al menos yo, me inclino más por la del árbol, pues tendría más sentido por el aspecto del árbol. Investigando sobre esto, encontré algunos tweets extraños que había hecho la cuenta oficial de Undertale en 2018. Estos tweets eran más que nada una forma de presentar el nuevo juego, el cual sería Delta Run. Aunque la manera en la que estaban escritos, por lo que vi, a la gente le parecía que quien estaba haciendo esos tweets era el propio Gaster, como también se pensó con el inicio del capítulo 1 de Delta Run. No lo sé, pero creo que fue una buena manera de crear emoción al fandom un día antes del lanzamiento del juego. Ahora, les dejaré los tweets traducidos al español. El establo. Dentro de los archivos del juego hay cadenas de texto que implican que se planeó poner un establo en el juego. Habría un bote de basura donde se puede encontrar una llave. Si se lleva la llave al establo de caballos, aparece la misma figura de la habitación 272 y dice X en Wingdings. Les dejaré el video de alguien que logró activar esos archivos en el juego, aunque está sin terminar ya que esto fue desechado del juego. Ahora, esta imagen es una recreación de lo que pasa si pones la llave en el establo. Al parecer, en inglés el nombre de Asriel Dreemur es un anagrama de serial murderer, que significa asesino en serie. No lo sé, siento que es algo muy rebuscado, aunque podría ser un poco el futuro que tendría Asriel convirtiéndose en Flowey. Esto es algo muy absurdo pero bueno XD. En la pelea contra Metatón Neo, cuando nos pide escribir lo que más nos gusta de él, si escribimos Toby ganamos 300 puntos, y Metatón dirá que Toby suena sexy. Solamente es una canción sin usar en el juego, esta canción usa instrumentos del juego SNES, Star Fox. Esto es similar a Doxon, que usa instrumentos de un juego diferente de SNES llamado Mario Paint. Creo que esto la mayoría ya lo sabrá, pero pasa que en la ruta genocida, cuando Flowey nos habla al final de las ruinas, dice algo con su voz, la cual, se piensa que es un fragmento de un comercial antiguo de McDonald's. Aquí les dejo el clip y ustedes juzguen. Oh, wonderful <risa> ah, es idea. wonderful idea. wonderful idea. Idea. That's a wonderful light of Hay un problema técnico llamado exploit de tarjeta perforada o PSE que permite que el jugador camine durante las escenas. También te permite lanzarte fuera de los límites si se usa en el gatillo de un respiradero de vapor en Hotland y omitir la batalla de Mufet y las interacciones de Metatón. También se puede usar para transportar al jugador a una posición predeterminada en una habitación. Varios casos de uso del exploit de tarjeta perforada son más difíciles o imposibles en diferentes versiones debido a los cambios en la forma en que se manejan las entradas. La habitación 272, también conocida como Room Water Redacted, es una habitación negra y tiene un NPC en el medio. A medida que el protagonista se acerca, el NPC se desvanece y, cuando se le habla, dice redactado en Wingdings. Este NPC representa uno de los dos posibles sprites para WD La canción Premonition suena en esta sala. Si el jugador sale por la salida sur, entrará en la sala de pruebas de sonido. Esto no es nada fuera de lo normal. Pues solamente se refiere al Reddit de Underminers, la cual es una comunidad de Reddit que se dedica a indagar en los secretos de Undertale, publican sus teorías y cosas relacionadas, su descripción es la siguiente. El lugar para la extracción de datos de Undertale y la discusión relacionada. Un lugar semi-privado para compartir y discutir los secretos de Undertale descubiertos por medios más allá del juego. Respeta los deseos de Toby y no arrojes nada en un lugar público. Tan pronto como alguien haya descubierto el contexto de algo que se ha extraído, debería estar bien hablar de ello en otro lugar. Les dejaré el link en caso de que quieran echarle un vistazo o incluso unirse. Como lo mencionamos en la parte 1 del iceberg, Sans llegó al juego de Super Smash Bros. en 2019 como un traje Mii para el Mii Fighter. Pero, como todos sabemos, Sans tiene un ojo azul en algunas ocasiones en Undertale, pero curiosamente, en Smash Bros. no lo tiene y solo tiene su apariencia normal, pero realmente sí iba a tener el ojo azul, ya que está su textura en los archivos del juego. Aquí está la imagen. No se sabe exactamente el por qué no fue agregado, pero supongo que se vería raro con el ojo azul todo el tiempo, ya que este solo aparece cuando Sans usa sus poderes. Esto es algo que al menos creo que a la comunidad hispanohablante no le interesará mucho, pero lo mencionaré igualmente porque está en el iceberg. Aparentemente un Undertale apareció en un programa llamado 700 Club o Club 700 hoy, el cual es un programa de televisión estadounidense de interés general que cubre eventos relacionados con la salud, las finanzas y el estilo de vida cristiano. Y como estarán suponiendo, un Undertale fue mencionado como algo satánico y del demonio, como siempre han calificado a los videojuegos en la televisión. Ya que el programa está en inglés, aquí les dejo el mensaje con el que apareció Undertale, más específicamente, Sans. Recientemente, estaba mirando a través del teléfono de mi hija, y encontré muchas fotos de un esqueleto de dibujos animados con un ojo azul brillante y usando una sudadera con capucha. Cuando le pregunté a mi hija por qué tenía esas imágenes demoníacas en su teléfono, me dijo que no había nada malo en ello porque era de un videojuego. No lo sé, cuando este tipo de cosas pasan en la televisión es algo frustrante, pero bueno, mejor sigamos. Esto es algo muy curioso, sinceramente no sabía esto para nada, así que empecemos. I know what you did, Sé lo que hiciste en español, es un mensaje que podemos encontrar en un bote de basura en el laboratorio de Alphys en una ruta pacifista. Desconozco si se debe hacer algo en especial ya que investigué y algunos lo encontraron después de terminar la ruta, cuando podemos hablar con todos al final, y otros lo encontraron antes de entrar al laboratorio verdadero. Pero bueno, al interactuar con el bote aparecerá esto. Hay un mensaje arrugado en el borde y la basura, dice, está escrito a mano de forma extraña. Ahora, aquí viene lo interesante, y son las teorías de algunas personas. Que yo sepa, solo hay tres personas que conocen los experimentos de Alfis, además de Frisky y la propia Alfis. El primero es Flowey. Floyd sabe cómo entrar y salir del laboratorio y parece ser plenamente consciente de todo lo que sucede allí. Es capaz de operar un teléfono, por lo que no me sorprendería si lograra escribir una nota breve. Tal vez quería ver cómo reaccionaría Alpis. El segundo personaje es Sans. Es consciente de la existencia de las fusiones y puede teletransportarse. Como colega cercano de Gaster, ya estaría familiarizado con el laboratorio, suponiendo que sea el mismo en el que Gaster trabajó antes. Sans valora mucho la familia y el hogar, por lo que tiene un motivo para incitar a Alpis a revelar la verdad y reunir a las familias de todos. La tercera persona es Asgore. Sabe que Alpis está trabajando en algo, pero aparentemente nunca ha bajado para comprobar lo que estaba haciendo. Miedo a interrumpir un experimento, y sus notas escritas a mano en New Home no estaban escritas de una manera peculiar. Así que probablemente no tuvo nada que ver con la nota. Me inclinaría por Flowey, ya que él fue quien le dijo a Papyrus que llamara a todos, y habría necesitado a Alphys para desbloquear el verdadero laboratorio para sus nefastos fines. Todo era parte de su último truco para conseguir las almas humanas. Sinceramente, yo también creo que es Flowey el que escribió esa carta, pues él fue uno de los experimentos de Alphys y podría haber visto todo lo que ella hacía con la determinación. Pero bueno, todo esto son teorías solamente, así que dejen la suya en los comentarios. Esto es solo una teoría que han tenido muchos. Sans no es un esqueleto. Las pruebas que más apoya la gente es que Sans sangra cuando le damos el golpe en la ruta genocida. También porque en la ruta pacifista menciona que, a eso le llamamos el sol, mi amigo, cuando Papyrus pregunta por el sol en el horizonte, ya que siendo un monstruo no debería conocer el sol si ha estado bajo tierra como todos los demás. Hay muchas más supuestas pruebas que apoyan esta teoría, pero son demasiadas así que solo mencione esas dos. Esto es parecido a la teoría de que Sans es Ness, solo es una teoría más acerca de Sans. La habitación 274, también conocida como Room Over World, es una habitación negra con tres personajes tipo Pilar con rostros estoicos, similar a la expresión del jugador, mientras se reproduce la canción de En los archivos del juego, estos sprites simplemente se denominan SPR Test. Hablar con estos NPC bloquea el juego, ya que intenta acceder a un archivo aparentemente faltante llamado testlines.txt. El jugador puede activar el encuentro inicial de Flowey. Esto normalmente inicia una batalla con Flowey, pero si Flowey fue asesinado en una ruta neutral anterior, salta al siguiente diálogo de Toriel. Aunque algo de lo que me doy cuenta, es que la palabra Overworld significa mundo exterior o sobre el mundo en español. Así que eso podría decir que esa iba a ser una habitación como la que vemos al final de la ruta pacifista en el mundo humano, y quizá esas figuras en la habitación iban a ser otros humanos o algo así. No lo sé, al menos eso es algo que me deja una duda. ¿Recuerdan la cámara que está en el montículo de nieve en la puerta de las ruinas? Pues parece que hay muchas más cámaras como esas, que son con las que Alphys nos sigue por todo el juego. Aunque no encontré realmente todas las cámaras, aquí les dejo un clip de alguien que encontró algunas de estas. Esto es un hecho confirmado por Toby Fox, y es que él trabajó primero en Deltarum. Undertale fue más como una prueba o algo así, y originalmente Deltarrum sería el juego que veríamos. Me pregunto qué hubiera pasado si Undertale nunca hubiera salido y en su lugar estuviera Room. El abuelo Semi fue un personaje desechado que puede haber sido planeado para ser el abuelo de Papyrus y Sans, esto se deduce porque Semi se refiere a las fuentes de texto Semi semiserif, así como Sans utiliza cómics Sans y Papyrus se llama igual que la fuente Papyrus. La versión coreana de un Detail Demo, que se basa en una versión anterior de un Detail Demo en inglés, también contiene evidencia que sugiere que la llamada telefónica que el jugador recibe en Snowdin de parte de Alphys estaba planeada para ser utilizada por el abuelo Semi en su lugar. Se desconoce si este personaje fue borrado al pensar en WDGaster durante el desarrollo. Realmente no estoy seguro si este punto se refiere a esto porque lo busqué de diferentes formas y solo obtenía dos resultados. Uno era algo hablando sobre el filete con la cara de Metatón que vende Burger Pants en el MTT Resort en Hotland. Y lo segundo, era hablando sobre una polémica que hubo en 2019 con Toby Fox y el youtuber Matt pa. Realmente creo que esto se refiere a la polémica, ya que lo único que aparece al respecto sobre el filete son curiosidades, por lo que hablaré de la polémica. Después de una transmisión en vivo del videojuego Heartbound por parte de The Game Theories, hubo problemas con su video, ya que este estaba enlazando ese juego a Undertale, como si Toby Fox hubiera creado el juego, dándole los créditos a él cuando realmente, Gertround era completamente ajeno a Undertale y a Toby Fox, pues había sido creado por Pirate Software, un pequeño grupo de desarrolladores independientes, quienes estaban molestos porque MadPad estuviera creando confusión en la comunidad al hacerles creer que se trataba de algo con conexión con Undertale. Incluso el creador de ese juego, Jason Torhol, comentó que en Empezó a recibir correos de gente preguntando si él era Toby Fox, o por qué había dejado de trabajar en Deltarum para trabajar en Heartbound. Así que después de eso, Madpad habló y dijo que había sido culpa de sus empleados, aunque reconociendo la responsabilidad. Pero después de todo, eso hizo que Toby Fox entrara en la discusión ya que Heartbound tenía mucha similitud con un Detail y Deltarum, y le dijo a Madpad que había ido demasiado lejos esta vez. Pidiéndole que no enlazara juegos solo por su similitud y que no engañara a su audiencia. Al final, Madpad se disculpó por todo lo que había hecho. Toda esta situación terminó bien, aunque lo curioso es que después de todo esto, Madpad no ha hecho ningún video más sobre un detalle del Tarun, supongo que ya no quiere tener nada que ver con esos títulos después de la polémica. Esto se refiere a que contenido de Undertale está en el hack de Halloween de Artbound, como por ejemplo, habíamos visto que la canción Megalovania realmente es tomada de ese hack, creado por Toby Fox. Realmente no pude encontrar mucho más al respecto, así que continuemos. Esto es una teoría, la cual nos dice que Papyrus sobrevive a su muerte. Esto se dice ya que, bueno, Papyrus es un esqueleto y quitarle la cabeza realmente no lo mata, y ya que nos dice que cree en nosotros, quizá eso lo hace mantenerse con vida por su determinación al creer que nosotros podemos cambiar, así como Undain lo hace cuando está determinada a matarnos en la ruta genocida. También, porque cuando matamos a Sans este dice Papyrus, ¿quieres algo? Porque está alucinando. Y quizá de alguna manera Papyrus regresó y encontró al jugador con Sans muerto. Debido a que Sans se está muriendo, no recuerda que Papyrus esté muerto, así que si Papyrus regresó o Sans alucinó, porque Sans no dice algo como Papyrus, ¿no estabas muerto? No lo sé, es una teoría que se puede debatir, así que dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno gente, eso ha sido todo por este video, sinceramente ya extrañaba hacer esto, pues es bueno darnos un descanso de los fandubs y traer contenido más o menos original. Así que, espero que les haya gustado el video, agradezco mucho si es que lo vieron hasta acá, y prepárense para el nivel 4, que ahora sí se vienen cosas más extrañas. Nos vemos hasta la próxima.